Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de que hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos rapidito, no voy a hacer esas introducciones larguísimas que hago siempre, vamos rapidito a conocer de qué se trata este eh, Neptuno en Géminis. Acá tenés... Yo me agrando para que me veas bien. Porque para eso pongo todo este fondo de pantalla. Eh, Neptuno en el signo de Géminis. Tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Intuitivo, imaginativo y transformativo como positivo. Como negativo o en sombras. Hipersensible, angustioso. E influenciable. Bien. Si vos te encontrás con una carta natal que tiene este Neptuno en Géminis. Vas a encontrarte con una persona que dentro de él o ella conviven este, estas seis cualidades positivas y negativas dependerá del resto de la carta cómo lo lleve adelante en su vida bueno eh, te dije que lo iba a hacer corto y al final lo estoy haciendo larguísimos de vuelta los eh, videos nos vemos mañana claro que sí, por supuesto que sí como todos los días pero mañana nos toca ver a Neptuno en cáncer te mando un abrazo hasta mañana